Hola a todos, nosotros somos Laudan en Canciones y nos sumamos a la campaña por la desmascotización de los animales silvestres. Libres libre nacieron, libres libre nos queremos. You. Oh, un, dos, tres, uno.